Muy buenos días a todos ustedes que leen y escuchan El Ciudadano. Me da mucho gusto saludarlos, les doy la bienvenida y por supuesto también le doy la bienvenida a una artista, investigadora, académica, escritora y una concertista que además hace las composiciones que ha dado la vuelta por diferentes partes del mundo. Ha visitado Italia, España, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, México lo ha recorrido y muchos otros países, precisamente con su música, con sus composiciones. Doy la bienvenida a Nadia Borislova. Nadia, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ti, querida Flor. Es un enorme gusto siempre platicar contigo y estar aquí por primera vez en el periódico Ciudadano Digital. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues comencemos. Nadia, tú desde pequeña... Estaba rodeada de artistas porque tu padre y tu mamá también que eh, es un artista que todavía está participando en concursos y todo allá allá en moscú y eh, una mujer que como tú no no tiene un minuto de descanso siempre está haciendo proyectos está participando eh, como cantante Tú eh, comienzas muy pequeña y precisamente eso es uno de tus objetivos, el que los niños comiencen desde muy pequeños. Pero platícanos cómo comienzas en Moscú. Pues sí, nací en una familia de músicos desde mi abuela, que era pianista y siempre teníamos un piano en la casa. Y además es una tradición en Rusia tener un piano en casa, aunque no se dediquen a la música los integrantes de la familia, es parte de educación básica de cualquier niño en, en Rusia y en otros países también. Y mis padres, eh, en aquel entonces, cuando yo nací, estudiaban en el conservatorio de Tchaikovsky, mi papá en la Facultad de Composición y mi mamá est estudiaba piano. Pero aunque recibió la formación clásica, se dedicó toda la vida al canto. Estudió posteriormente varios años el canto y hasta ahora sigue cantando. Cuando era pequeña empecé a estudiar bastante tarde la guitarra, a los ocho años, porque ahí los niños, tarde. los niños empiezan mucho más temprano. Mi papá empezó a estudiar violín a los tres años después piano y mi mamá también empezó a tocar piano a los cinco años y mi padre era de la idea de que nosotros teníamos que solitos escoger nuestro camino y pues yo ahorita le diría no hagan eso porque tienen que decidir por sus hijos su futuro, ya cuando ellos tienen, cumplan 18 años ya ellos dirán si quieren continuar en este camino y si los obliga hacer algunas tareas, pues después los van a agradecer. Y pues mi padre estaba esperando y no pasaba nada. Nosotros no mostrábamos interés en estudiar algún instrumento, simplemente veíamos diario cómo mi mamá tocaba estudios de Chopin, me acuerdo aquel estudio revolucionario, me gustaba mucho y le pedía que tocara. Jugábamos con el piano, pero este, no les decíamos que queríamos aprender a tocar el instrumento. Entonces, un día cuando mi padre compra en una larga fila dos pequeñas guitarras para mi hermano y para mí, porque todo lo bueno ahí se conseguía a través de una larga fila en la ex Unión Soviética. Seguramente. Vino emocionado con dos guitarras y cuando vi este instrumento y vi que de mí dependía el sonido, es cuando le digo a mi papá y a mi mamá que quería aprender a tocar la guitarra. Y ahí empieza... Mi, tu historia. Mi historia musical. Y de ahí te haces guitarrista. Tú llegas a México y estudias ya la maestría y el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde has seguido muy vinculada a la UNAM. ¿no? Has estado también ahí dando conferencias, talleres. O sea, la UNAM es tu alma mater aquí en México. Tú llegas y también llegas a la Universidad Autónoma de Puebla a partir de 94. Pero ¿cómo... ¿Cómo surge en Nadia borislova la idea de componer? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te motiva a hacer tus composiciones? Que son preciosas, por cierto, y las he escuchado algunas. Muchas gracias. Casualmente, me, quisiera contar esta historia. Me pasó algo, es como una sincronicidad. Cuando tenía 10 años, mi maestro me dio un cassette, eh, en aquel entonces <ríe> pocos usaban discos, eran más cassettes, y escuché el mexicano de Manuel Emponce Ponce que interpretaba John Williams, y es cuando decido ser guitarrista para poder tocar esta hermosa pieza. Pero todavía no sabía que era el compositor mexicano, ya después supe que pues, había algo de destino ahí, que algún día México sería mi país y mi segunda patria. ¿no? porque me naturalizó tres años después al llegar a México 95. yo quería tener todos los derechos que cualquier mexicano y pues este, ya decidí vivir en México pues también quería este, naturalizarme y eh, después cuando ya tenía más o menos la edad de 18 o 19 años, eh, cae en mis manos una partitura de Blas Galindo. Ya es, antes de, este, de esta época escribía algunos preludios, piezas para guitarra. Eh, me gustaba mucho la música escrita por Mauro Giuliani, de compositores también españoles, mucha música italiana. Pero no encontraba mi estilo, pero pues es una, también una historia un poco larga que me manda Blas Galindo la partitura Andante Alegro y empiezo a tocar esta obra, sí. incluso me puso ahí una dedicatoria muy, muy bonita. Empiezo a tocar esta obra y me doy cuenta que esta partitura no tenía compases, era totalmente algo nuevo en guitarra y empiezo después a improvisar, después de leer esta partitura y nace mi primera suite en este estilo ya completamente diferente que se llama La procesión de cucarachas por Rusia, que después este, hice tres partes, la tercera parte era, se llamaba Perestroika, la, <risa> la perestroika reconstrucción de Rusia así. que reflejaba toda esta historia, lo que le pasó a Rusia, con un tema central de la canción popular rusa en el campo abidul estaba hablando de que esta rama que se corta se convierte en una flauta y pues es todo lo que le pasó a Rusia y cómo fue, cómo la lastimaron incluso. Hay un momento, la segunda parte se llama Letargia, como si estuvieras en un sueño letárgico con esta época de Brezhnev, etc. Todo lo que me tocó vivi vivir ahí. Y la cuarta parte, eh, la nostalgia, ya fue dedicada al compositor cuando él falleció, ya la había escrito estando aquí en México. Eh, no sé, a partir de entonces eh, empiezo a escribir... Obras eh, con un estilo totalmente distinto y también tuvo mucho que ver Peter Panin, que también eh, eh, murió hace algunos años, eh, cuya música me influyó mucho en mi, mi obra y también él me motivó mucho a escribir. Yo siento que cuando tú comienzas a tocar la guitarra, te metes en la guitarra. O sea, nadie se transforma en artista y tú no, yo siento que tú no estás viendo al público o a quienes te están escuchando, tú te metes en la guitarra y sientes esa composición como si fueras parte de ella, ¿no? Parte de las, de las cuerdas de la guitarra. Así te he visto yo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy gratificante para ti el, el poder interpretar algo que tú escribiste. Sí es, es, sí es importante es eh, cuando sientes también fluir las cosas fluyen tocar la guitarra es tocar una constelación es en este momento cuando se conectan las este, todos los cables estos invisibles entre tu ser y las planetas claro. es, es, son momentos únicos para los cuales este pues también te preparas, hay mucho trabajo atrás para poder sentirte cómodamente y compartirlo con el público y qué mejor también tus propias obras. Claro, tú eh, te has empeñado mucho en que una parte de tu investigación y los libros que has escrito, el violinista más pequeño y, y ahora el guitarrista, tienen que ver con que eh, para ti y para un grupo de, de investigadores los niños deben desde muy pequeños, desde su primera infancia, estar en contacto con la música, porque es parte de la formación integral del ser humano. Los ocho años que tú nos decías, en, en, cuando comienzas a, a ir a aprender música, es a tarde en Rusia. Para los niños, aquí muchos jóvenes comienzan a los 15, 16. No, a los niños hay que enseñarlos desde pequeñitos, y esa es una investigación que tú has hecho, pero además va más allá, también han propuesto a la Secretaría de Educación Pública que esto se haga extensivo a todo el país. Sí, es muy importante y me di cuenta cuando llego a México y eh, bueno, llegué con mi hijo en mis brazos que tan solo tenía un mes y medio y cuando este niño creció y tenía que entrar al kinder y después a la primaria me di cuenta que la educación artística eh, como tal existía, pero no se llevaba a cabo. La ausencia de la educación musical, que es tan fundamental en la formación de cualquier individuo, porque... Um, aparte de que proporciona una educación completa, integral, también desarrolla muchas habilidades lingüísticas, lógico-matemáticas y al nivel del doctorado hice la investigación que confirma con argumentos estadísticamente significativos que la música conjuntamente con la literatura incrementa la creatividad. Platícanos, Nadia, de tu último libro, que es el guitarrista más pequeño. Sí. ¿Es el que se está presentando? Sí, es el cuaderno del guitarrista más pequeño, digamos, es hermano del guitarrista, del, del cuaderno del violinista más pequeño, dedicado a mi hijo, a mi hija, y también a muchos niños, que quieren aprender eh, la música y, en particular, el instrumento violín, porque a diferencia de este... Aquel libro no es un método, es un material de apoyo para descubrir el mundo de una forma divertida. Y este libro sí es también un método desde cero hasta un nivel avanzado para aprender a tocar guitarra y también aprender la teoría musical de una forma lúdica para que el niño que empiece a estudiar la guitarra empiece también a divertirse con las actividades, con los juegos, conocer eh, toda la teoría musical y, lo, y las palabras que se relacionan con la música, las nuevas palabras de una forma eh, lúdica y así el niño sin darse cuenta, jugando, va a aprender la música, aquí, por aquí también hay términos en italiano, y después también, después de pasar por un método, tocar un ciclo titulado La Pandemia, que consta de 28 piezas, que cada pieza está dedicada a un amigo que se comprometió a combatir la pandemia, y así también el niño que tendrá este libro en sus manos verá la magia de la guitarra, que también... El, y el poder de la música que es capaz incluso de combatir la pandemia que enfrentó el mundo con este virus que llegó a nuestro planeta y para que vean que es posible que un niño tan, tan solo de 8 años puede tocar todas estas piezas las 28 pues puse el video que aquí está el link que se dirige en youtube de un maravilloso niño que conocí durante el encierro, eh, que se llama Bastian, quien toca estas 28 piezas, pueden verlo, y las aprendió en tan solo dos meses y medio. Y termina el libro otra vez con los juegos. Son sopas de letras que buscan las palabras. Aquí hay varias, eh, varias sopas de letras. Eh, lotería con sus tarjetones y tarjetas respectivos que se puede recortar. Entonces no se puede por eso adquirir este libro de forma digital. No tiene caso. Eh, hay que tenerlo en las manos y jugar con él. Y termina con memorama. Y rompecabezas igualmente de una orquesta. También con la historia de Andrés Segovia, con este ciclo, la pandemia. Y también eh, se deriva del, de varios proyectos de investigación que realicé en la BUAP y en la UNAM. ¿y qué otra obra has escrito en esta pandemia que asoló al mundo entero? Bueno, otra obra fue Azul sobre Azul, eh, publicada por la editorial Levitán de Argentina y fue escrita por encargo de la Asociación guitarrística de Panamá para el tercer concurso internacional de guitarra. Esta obra en particular fue muy querida, bueno, fue escrita durante el encierro en 2020 porque tiene muchas fuentes de inspiración, tanto poéticas como también de experiencia personal. Oh inmenso azul, yo te amo porque aflora das la lluvia y el sol siempre encendido porque siendo el palacio de la aurora también eres el techo de meñido. Oh inmenso azul, yo adoro tus... Celajes, sueños y esta niebla sutil de oro, de polvo de oro, donde van los perfumes y los sueños. Azul sobre Azul también es un homenaje al mar y al cielo, a la esencia del azul. Es un canto al mar que se une al cielo, un canto al cielo que se une al mar, el mar que mira al cielo y se ve a él mismo como en un espejo como el cielo mira al mar y lo admira. Muchas gracias por haber estado en esta entrevista y muchas gracias a todos ustedes que nos leen y nos escuchan en El Ciudadano. Muchas gracias también a mis compañeros del equipo de producción y edición. Soy Flor Coca Santillana y les deseo una excelente tarde.